Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. Estamos acá con la historia necesaria. En realidad no estamos con la historia necesaria. En realidad estamos con Pablo claro. Ambrosetti, que desarrolla la historia necesaria. Un gusto, otra, otra semana acá contigo, ¿Otra Pablo. Otra semana, sí, insistimos. ¿Insistimos? Este, ¿Qué le va a hacer? No seremos buenos, pero somos tercos, por lo menos. Por lo menos somos claro. insistidores. Después la gente era, mire, qué sé yo, era el mérito de ellos. Claro. Que siempre, que siempre estaban. ¿Por dónde vamos a ir a.? Vamos a transitar bueno, este, esta semana. Semana este, de coyuntura electoral. Ya estamos en plena veda y cuando salga el programa más todavía. Uh -huh. Así que vamos a tocar un tema histórico este, absolutamente desapasionado y neutro, como, los, como les gusta. aséptico, aceptico como les gusta cierta inteligencia mediática y política argentina. La semana pasada, el 7 de noviembre, fue un aniversario de uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, que hoy parece muy lejano en el tiempo, pero fue un hecho que transformó, seguramente para bien y para mal, con claroscuros como todo proceso histórico, eh, la estructura global de, de nuestro planeta que fue la Revolución Rusa. Claro. El 7 de noviembre de 1917, tras un largo proceso un largo proceso que lo podríamos ubicar desde finales de la década de 1880, eh, donde Rusia era claramente uno de los países más atrasados, de, por lo menos Europa, con una estructura económica semifeudal, con una concentración de la tierra en una nobleza parasitaria que explotaba a los campesinos y a los cuales los obligaba a vivir en condiciones casi medievales, comienza a producirse a partir de... Vuelvo a decir, de finales de la década de 1860. Aparte una crudeza hambruna, generalizada. De todo un poco Para que nos demos una idea, mm. para cuando ocurre la revolución, para 1917, el 93% de la población rusa era analfabeta. Ah. Para que nos demos una idea o sea, de un y, indicador. O sea, en Europa. En Europa. En Europa. Ya tenías un marcador digo, fuertísimo. ningún país europeo tenía esos números en ese momento. O sea, era un país claramente muy, muy retrasado. Y aparte con una nobleza, con la familia Romanov, que gobernaba desde mediados del siglo XIX un sistema monárquico, ¿no? hereditario, como todas las, las, las, las monarquías este, que claramente modernizaba, entre enormes, enormes comillas, al país construyendo ferrocarriles, puertos, teatros, europeizaba sobre todo el área asiática de Rusia pero ese bienestar, esa opulencia o esa modernización quedaba reducido a eh, las clases dominantes, eh, las aristocracias, la nobleza, el clero, y no descendía hacia la población. La cuestión era trasladar la riqueza de las distintas partes de Rusia <coughs> hacia el, hacia el centro. Este, de hecho, eh, para que nos demos una idea, algo que de hecho también pasaba en Brasil, era bastante común que los títulos nobiliarios, conde, varón, príncipe, se compraran. O sea, una, una persona, vamos a suponer. ¿Cuánto? Porque No, no, nos no, no, no llegaríamos. No, no estamos, a pero... Pero por daño? ejemplo, una persona que vamos a suponer era un terrateniente y le iba muy bien en su negocio, prosperaba eh, para darse alcurnia, compraba a, a, al gobierno ruso el título de varón y le vendían, le inventaban un escudo nobiliario, le inventaban un origen monárquico le inventaban un antepasado heroico en el medioevo y a partir de ese momento él y sus descendientes componían la nobleza. Nobleza parasitaria que se sostenía básicamente con el tributo de los campesinos, que era la inmensa mayoría de la población, que no podían ser propietarios de la tierra, eran arrendatarios co eh, constituinarios, o sea, pagaban alquiler en comida, en trabajo y en especias. Bueno. Bravo. Este, bravo. Y una incipiente clase obrera, sobre todo en la ciudad de Minsk, Petrogrado, Moscú, eh, absolutamente explotada, como, como tampoco era explotada en Europa, mucho más que en el resto de Europa, ¿no es cierto? Lo cierto es que para finales del siglo XIX, una rama de los pequeños productores agrarios eh, explotados por los grandes terratenientes, una, grama, una rama de los pequeños intelectuales, abogados, maestros, artistas, Ahí podemos citar, por ejemplo, a figuras muy conocidas como Alexander Gogol, el escritor, o Friedrich Dostoyevsky, este, o León Tolstoy, que eran escritores de una clase media empobrecida. Tolstoy no, Tolstoy era de una familia caudalada, abiertamente opositores al zar. Muchos de ellos terminaron detenidos, inclusive presos. Este, y la incipiente organización sindical, sobre todo de las fábricas metalúrgicas, los puertos comenzaron a articular una especie de gran oposición al, al régimen zarista, el zar era como se le decía en Rusia al rey, este, y comienzan a reclamar cambios en la estructura socioeconómica y política de todo tipo. Una rama de estos opositores, sobre todo los vinculados a los pequeños productores agrarios, lo que reclamaban era el acceso a la tierra y dejar de pagar tributos a la nobleza y a los grandes terratenientes. Una parte de la intelectualidad liberal, progresista, republicana, lo que planteaba era que era inaceptable que entrando en el siglo XX, Rusia tendría, tenía un régimen monárquico dinástico como casi ya no había en Europa. Había que pasar una república, había que instaurar un voto universal, había que instalar un parlamento y modernizar la forma de gobierno de Rusia, que era básicamente lo que pasaba en Francia, en Inglaterra, en los países modernos. Y se diría, sabes qué? No escucho bien. Eh, problemas auditivos, ¿no? No entiendo, no escucho bien. Y una tercera rama, que era la más radical, entre las cuales estaba un joven abogado de clase media, hoy le diríamos de clase media media, llamado Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por su apodo histórico, Lenin. ¿Sí? Lenin es una... Eh, el, el Lenin es una... Una suerte de como de ardilla rusa, roja, que es famosa por lo huidiza, por lo no, que es. Entonces era el apodo. Era como el, el que se que Sí, se, porque él siempre se estaba quedando para algún porque, lado. porque claro. o deportado lo, o en cana. Y con lo que pensaba, y con el claro. zar que estaba, digamos. Entonces, este, que si no corría, le iba a pasar, este, pasar. mal. De ahí el apodo, ¿no? Este, este abogado, Lenin, no sabía eso. que representaba el sector más radical de los opositores que eran abiertamente antimonárquicos, pero también eran socialistas, claro. u otros eran anarquistas. Lo cierto es que Lenin, y esto es interesante que lo digamos en este espacio, inicia su actividad política 1900, 1890 y tanto, en épocas sin redes sociales y todo eso, y lo inicia a través de la prensa. Lenin funda y dirige un diario, Iskra, que en ruso quiere decir La Chispa, o sea, no todos los medios son malos. No todos los medios son hegemónicos. ¿Viste? Eh, siempre es bueno recordar. Siempre es bueno recordar a algunas personas. Y ahí comienza la agitación política de él. Un diario de, difusión, de distribución masiva, uh -huh. un diario que llevaba ideas abiertamente antimonárquicas, antizaristas y también con posiciones de izquierda, porque Lenin era un teórico de izquierda. Eh, lo cierto es que desde finales de 1900, puntualmente desde 1905, Comienza un ciclo de huelgas en los cuales estos sectores medios de la sociedad rusa son como los grandes organizadores, pero, para sorpresas de propios y extraños, el sector más dinámico y más abiertamente opositor al régimen zarista eran los campesinos, los trabajadores y, para sorpresa de, no de muchos, los soldados. Porque los soldados, que era la, pro la profesión natural al cual accedía un, un joven pobre desclasado que no tenía formación académica, no vivían mucho mejor que el resto de la población rusa. Tardaban meses en cobrar los salarios, vivían en barrios pobres. Eso se vio en la Primera Guerra Mundial. Es, eso quedó muy claro en la Primera Guerra Mundial, mm -hmm. donde los que ostentaban los cargos de oficiales o de alta oficialidad eran los, niños los hijos bien mm -hmm. de las familias acaudaladas y los que morían en las trincheras de hambre, de frío, o en combate, eran los campesinos pobres los obreros desocupados. El pacto entre Rusia y Alemania en la Primera Guerra Mundial viene por ese lado. Ese... A ver, lo cierto es que estos obreros, estos campesinos y estos soldados comienzan a organizar asambleas, mitines, reuniones públicas muy multitudinarias. O sea que el famoso ejército rojo tiene una raíz. Tiene una raíz histórica como todo. Tiene una todo. raíz histórica de, de reivindicación social. Nada nace de nada. Nada nace, nace de nada. Eh, y estas agrupaciones, estos mitines, estas movilizaciones, estos espacios de discusión, en ruso se llaman soviets. Los soviets. Que quiere decir asamblea en traducción. Asamblea. Lenin, que evidentemente no solo era un gran polemista, un gran intelectual, un gran periodista, sino un hombre con mucho olfato político. Rápidamente comienza a darse cuenta que estos sectores medios que él mismo integraba tenían que estar presentes en esos soviets para confluir a todas esas luchas dispersas en una única lucha común contra el zarismo. Claro. Y ahí se comienza a orquestar con distintas movilizaciones que terminan brutalmente reprimidas, con medidas de... Eh, vamos a decir así de coyuntura, como parches de, de, de salida política que aplica la, la monarquía, como por ejemplo, crear un parlamento, la Duma, donde eh, los ciudadanos podían elegir un representante, una suerte de diputado este, y proponer leyes. Le podían proponer leyes al Zar y el Zar las podía vetar. O sea, una, una institución meramente decorativa. Lo cierto es que, entre 1905 y 1915, agravado por el conflicto de la guerra, el Imperio Ruso entra en la guerra, por lo tanto la situación de pobreza aumenta, la cantidad de jóvenes que son llevados al frente a pelear es enorme, Rusia, encima, pertenece al, al, al bando de los futuros derrotados, vamos a decir así, agudiza la situación interna de Rusia, y esto hace que para 1914, 15, 16, la situación social sea un, un hervidero. Ahí la monarquía vuelve a su, viejo, a su vieja táctica represiva, encarcela a dirigentes políticos, destierra a Lenín, clausura a los diarios opositores, reprime a los obreros. El resultado es que la represión en el tiempo es insostenible. Y es que allí, este gran grupo opositor, uh -huh. logra agrutinarse en un único partido político, el Partido Social eh, Revolucionario que tenía a Lenin como presidente y que tenía como dos grandes alas, vertientes o, o corrientes sí. el Partido Social Revolucionario ruso era una coalición como todos los partidos del mundo un frente otra político. coalición más Tamp y, y ya hablamos y ya otro hablamos. día. un ala donde estaban los sectores liberales que uh -huh. lo que proponían es bueno, saquemos al rey saquemos la Duma Voto universal, modernización, construir una república y e desarrollar una, un país moderno con ciertos niveles de distribución de la riqueza. Dice que de fondo se escuchaba el grito del de, de zar tipo el Medo, diciendo ¡De acá! Ese sector que era el más moderado y que era el minoritario, que se, se llamaba a sí mismo Menchevique, que quiere decir minoría minoría, estaba... Opo, no opuesto, pero enfrentado parcialmente con el sector mayoritario que comandaba Lenin Que decía la lucha no es contra el rey únicamente Bolchevique quiere decir mayoría, mayoría. La, la mayoría O sea, la, la posición de los bolcheviques comandadas por Lenin Era el conflicto no es con, la, con el rey Es con la monarquía Y no solo con la monarquía Sino con la clase dominante, centralmente terrateniente, el clero Y la alta burguesía que lo apoya no alcanza con sacar al rey. Hay que modificar la estructura, la estructura social. social del país. La estructura productiva, porque aparte de Rusia siempre fue muy el país rica. En oro, claro. en petróleo. El que no estaba desarrollado en ese momento. El, el, la el agroindustria bueno, inmensa. Por eso, un país In, aparte inmenso. inmenso. Siete veces más grande que sí. la Argentina. Uh -huh. este, lo cierto es que ese sector, el sector mayoritario, el bolchevique, es el que termina hegemonizando el frente opositor y logra comandar eh, el, primero a través de movilizaciones, no de una manera pacífica, porque los cambios estructurales nunca son pacíficos. Aparte, entiendo que eran un, un él está reduciendo, pero era un ir y venir de conflictos de todo Continuo, tipo, ¿no? En medio de una guerra mundial. En medio de una guerra mundial. Este, lo cierto es que el zar abdica, renuncia, vamos a decirle así. No se fue en helicóptero, como la memoria reciente nos, claro. nos muestra, uh -huh. pero se subió en auto y se fue a la embajada norteamericana, como no podría ser de otra manera. Ya en esa época de la embajada norteamericana. Sí, sí, luego lo, lo captura. Interesante. Bueno, este, hay un gobierno provisional en manos de los, de los mencheviques, que luego también ese gobierno es este, desplazado, y el famoso este, 20 de octubre de 1917, 20 de octubre del calendario juliano que era el calendario de los, ortodoxos, de los cristianos ortodoxos que regían en Rusia. 7 de noviembre para nosotros, triu eh, triunfa la revolución deponiendo al gobierno provisional y asumiendo el poder soviético. De ahí revolución soviética y de ahí el cambio del nombre del país a unión soviética. Entonces hay dos palabras que nosotros debemos entender qué significan para cambiarle la connotación terrible. Eh, bolchevique quiere decir mayoría, mayoría. menchevique minoría. Eh, después, eh, soviet es asamblea, es en un, estado, un estado asambleario, un estado horizontal. Horizontal, exactamente. De hecho, el, el, el, entre enormes comillas, digo esto: sí. el eslogan de Lenin en esta última etapa era todo el poder a los soviets, claro. a decir, la asamblea del al pueblo. pueblo. Claro. Es decir, que el pueblo reunido en la fábrica, en, en, el, en, el cuartel, eh, en los cuarteles, o en las ligas agrarias, elijan su representante, deliberen, deciden y gobiernan. Lo cierto es que ese famoso 7 de noviembre de 1917, el triunfo de la revolución bolchevique, rusa o soviética, como queramos decirle, es un hecho que cambia la historia del mundo. Primero porque es la revolución obrera campesina triunfante de la historia, en una historia donde no ha habido muchas. Ha habido muchos intentos. Segundo, sí. hubieron después... Hubieron en China? después. Sí, bueno, en China, en Vietnam, en sí, sí, nombrar, sí. Nicaragua, en Cuba. Sí, sí, vale. sí, sí, sí. Este, pero sí. fue el puntapié inicial de, de una estrategia política de la clase trabajadora y los explotados en su conjunto que veían que era posible modificar la realidad existente. Segundo hecho interesante es que ese, eso se produce en uno de los países más pobres y atrasados de Europa. Generalmente el marxismo, o sea, las ideas de Marx, eh, como teórico, político, planteaban que los países más desarrollados, como Inglaterra y Alemania, eran los países que tarde o temprano iban a tener una revolución obrera, justamente por el grado de explotación que sufrían los obreros, era menor, porque esos obreros tenían organizaciones sindicales, había un tenían mayor nivel de había un mayor nivel de conciencia, y una sociedad dispuesta a aceptar los cambios. Sin embargo, la historia nos parece habernos demostrado que, como bien decía Lenin, a veces el capitalismo se quiebra por el eslabón más débil, que es justamente el país donde el desarrollo capitalismo, el capitalista es más tardío. Lo cierto es, y como siempre nosotros decimos cuando abordamos un tema histórico, lo que hacemos es intentar despe despertar la curiosidad en el telespectador y en nosotros mismos claro. para seguir investigando. Lo cierto es que ese proceso revolucionario que lleva finalmente a la clase trabajadora, al campesinado y hasta la pequeña burguesía al poder de un país que poco antes había sido casi feudal, inaugura una serie de nuevos desafíos, que es lo que vos bien planteaste hace un rato. Hacer una revolución es muy difícil, que triunfe es dificilísimo y luego construir un modelo social nuevo es más complejo. Más complejo. Todavía. Este, y ahí el gobierno soviético, con Lenin a la cabeza, eh, asume una serie de tareas titánicas. Por un lado, ter, eh, terminar con la guerra, firmar la paz con, con el resto de los países de Europa y terminar con esa guerra que era insostenible en el tiempo, y una sangría de vidas y económicas. Alemania educación. le vino al pelo porque el, en Alemania la problemática con los soldados rasos era exactamente, exactamente la igual. misma. De hecho en Alemania hay una revolución, Ay, un intento revolucionario. Era exactamente igual, Alemania tenía que continuar, no le hacía mucha gracia, es decir, este, decir vamos a hacer un pacto de no agresión con Rusia, con la cual siempre tenía Conflicto. enfrentamientos claro. culturales hasta el día, hasta de, el hoy. día de hoy. Este, pero les convenía porque había, había un, un este, el, el avispero estaba muy caldeado sí, en Alemania sí. también. Estaban, como vos bien planteaste, entre los soldados rasos alemanes, el, la misma situación, eh, la situación pre de y demás. O sea, Rusia tiene que hacer eso, terminar con el frente externo de la guerra. Uh -huh. Por otro lado, avanzar hacia un intento de reforma agraria, donde ahí se ve también la, la inteligencia y la practicidad en el sentido estricto del término de Lenin. Su programa, como todo revolucionario marxista, era la colectivización de la tierra. ¿Qué ocurre? Dice, bueno, expropiamos a la burguesía y a la iglesia, apoyo generalizado. Y ahora entregamos la tierra en forma colectivista. Claro, y ahí había un sector del campesinado que le planteaba objeciones. No, pará, nosotros apoyamos la revolución justamente para tener una porción de tierra, no para colectivizarla. Quiero mi parcela para poder trabajarla. El primer intento del gobierno revolucionario es imponer la colectivización forzosa, lo que terminó generando que una parte del campesinado, que hasta ayer apoyaba la revolución, se da vuelta. Se da vuelta. Y Lenín tiene la inteligencia de decir, bueno, no tiene sentido que la revolución inicie su gobierno enfrentando a la base social que lo apoya. Más bien Retrocede sobre la marcha, y crea lo que se llamó el NEP en español, Nueva Economía Política. Es decir, bueno, hay áreas del Estado, hay áreas de la economía que monopoliza el Estado. Centralmente, hidrocarburos, petróleo, ferrocarriles, minas, eso lo monopoliza el Estado. 100% control estatal. Uh -huh. Luego va a haber empresas que van a estar en propiedad mixta. Una parte de capitales privados rusos, que acepten las condiciones del nuevo Estado, uh -huh. con un nivel de control estatal en la producción y en su organización. Y con la tierra va a pasar lo mismo. vamos a hacer Una parte de la tierra va a estar en mano del Estado, una parte de la tierra se va a, a, a organizar en base a granjas colectivas y otra parte se va a mantener la propiedad privada limitada. Es decir, en esa NEP, el Estado soviético, lo que plantea es Primero vamos a modernizar la economía, a estabilizarla, a desarrollarla y vamos a iniciar una transición hacia un Estado socialista. Y además, lo que, está, lo que está pasando ahí, pues de repente vos escuchás esto y decís, ¿esto sería así hoy en día? Yo te diría que no. Yo te diría que lo que él está contando son, digamos, los inicios claro. de las primeras teorías económicas. Después, el marxismo y las izquierdas aprendieron lo que se llama la unidad económicamente válida. Claro. Una unidad económicamente válida no se rompe en pedazos, no, no. porque se dice que es una unidad económicamente válida. Entonces, eh, tiene que seguir funcionando en ese tamaño porque es lo que da. Y después, eh, la tremenda responsabilidad que les tocaba a Lenin y a todos uh -huh. de experimentar los excesos de la burocracia, experimentar es decir, lo que era, como vos dijiste, eh, eh, proponer una idea y que luego te venga un rebote y que por suerte esos soviets o asambleas uh -huh. le devolvían a uh -huh. ellos este, lo, que estaba, lo que estaba pasando. Uh -huh. este, así que era una, una época este, primigenia en todos, sí. en todos los sentidos. De experimentación y de experimentación política, y en todo política. eso. Y al mismo tiempo el gobierno, soviético, el gobierno revolucionario soviético lanzó, que en esto sí fue vamos a decir así, unánimemente exitoso, una enorme campaña de, vamos a decir así, de reparación de condiciones de vida. Ejemplo, ejércitos de maestros y profesores, una enorme campaña nacional de, de alfabetización. Y claro, pues la gente lo necesitaba, urgente. Fue el primer país del mundo en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, 1921. Porque, ¿con qué se encontraba el gobierno soviético? Con, con que las sobre todo las mujeres de los estratos, los estratos populares, las campesinas, y esto es una cuestión biológica, a menor nivel de alimentación del ser humano, mayor tasa de fertilidad. Claro. Es decir, cuando el ser humano está peor alimentado, más fértil es, claro. y más complicaciones tiene ese embarazo y más riesgo corre esa mujer. Entonces, como campaña de salud pública, en 1921 autorizaron la interrupción voluntaria del embarazo justamente para preservar la vida de las mujeres que todavía seguían siendo pobres uh -huh. porque las soluciones no llegaban de un día para el otro. Se lanzó una enorme campaña en los medios masivos de la época que era la radio, el incipiente cine y los periódicos contra el alcoholismo, que era un problema muy grave en eh, los sectores populares, especialmente claro. entre los obreros pobres. Uh -huh. este, se hizo una campaña muy fuerte como para Re, eh, desincentivar el consumo de vodka eh, como en la comida, ¿me explico? Como para. Claro. Que, no, no, que, que se beba, pero no se coma con vodka, digamos. Está bien. Este, porque el problema del alcoholismo era un problema muy, muy fuerte. Y esto es muy interesante, y pocas veces he estudiado. La Unión Soviética creó la primera empresa petrolera de la historia. Del bueno, Estado. Del, del Estado. Mm. Claro. Y es interesante. Porque, ¿quién viajó a la Unión Soviética en 1918 para ver ese experimento, estudiarlo y entrevistarse con Lenin? Enrique Mosconi. Mira vos. Un militar argentino. Asesor en temas de hidrocarburos, energía y petróleo de Hipólito Y Hipólito es estaba muy, eh, no sé si sería la palabra, intrigado. Con la viabilidad de que el Estado monopolice el petróleo. Hay que recordar, perdón, sí, sí, que sí, sí. antes de esa época, como la tierra es privada, si Bien. vos plantás un girasol, el girasol es del dueño de la tierra, pero si haces un pozo y encontrás petróleo, es también del dueño de la tierra. Claro. Entonces, era una gran disputa con la oligarquía terrateniente, el subsuelo. El primer país que resuelve esta cuestión es México, que en 1917, por constitución, dice el petróleo es del Estado. Y el gobierno de Plutarco Elías Calles, 1917, en la Constitución de Querétaro, lo establece y crea la primera empresa estatal, o eh, en ese momento era mixta, de petróleo del continente, la Pemex. Mosconi participa como oyente en la Convención Constituyente de Querétaro. Se ve que se convenció. Y se entrevista con Plutarco el Elías Calles. Él es el Calle. que funda IPF. ¿Y sabés de qué otra cosa él es, este, de qué otra empresa estatal... Acá, muy cerquita, él también es ideólogo de ANCAP. Claro. ¿De ANCAP? Entonces, y miremos qué interesante, ¿no? y yo con esto quería ir más o menos, mm. más o menos cerrando. Mm -hmm. El impacto de la revolución... O sea, volvemos, Bosconi hace ese itinerario, no, no por voluntad propia, lo manda el presidente. Che, en, en México están nacionalizando el petróleo y van a hacer una empresa. Vaya a ver, participe, estudie y pregunte. Entrevístese y vea si es viable. Mire lo que pasó en la Unión Soviética. Están haciendo lo mismo. Vaya, reúnase, pregunte. Investigue. Y Mosconi viene después a dos experiencias y dice, es viable. Lo hacen los mexicanos, lo hacen los soviéticos. Que vienen de una guerra y de una revolución. No claro. lo podemos hacer nosotros en un país relativamente en paz, sin grandes conflictos. Es decir, esto lo digo a modo de humorada, pero para entenderlo, YPF es una consecuencia de la revolución soviética también. Claro. Es decir, y esa revolución, que algún día la charlaremos más profundamente sobre el balance de sus claroscuros, sobre sus éxitos y sus fracasos, uh -huh. como todo proceso histórico. Esa revolución demostró algo que es interesante y que alguna vez el escritor norteamericano John Reed dijo como los 10 días que cambiaron al mundo. ¿Qué era uh -huh. eso? Que el mundo se puede cambiar. Que ninguna situación eh, por más terrible que parezca, es permanente. Es perenne, dijo. Y, claro. y que ninguna situación de injusticia hay que naturalizarla como parte de la eh, estructura inamovible del mundo. El mundo es una disputa. El mundo está, estuvo y estará en disputa. Y la experiencia de los soviéticos, vuelvo a decir, algún día charlaremos de, de los éxitos y fracasos de la revolución, como claro. las tienen todos. Pero esos 10 días que cambiaron al mundo, sembraron también la semilla de transformación en todo el continente, en todo el mundo, perdón, y hasta países claramente capitalistas, con gobiernos claramente capitalistas, como del Dirigoyen, acumularon esa experiencia. Vuelvo a decir, YPF sale de la experiencia recopilada en primera persona por el general Mosconi en su viaje a México y a la Unión Soviética. El Estado podía monopolizar el petróleo a través de una empresa. Es decir, que es hoy que los más grandes nos acordamos en los años 90 un historiador norteamericano, Francis Fukuyama, que en el año 92 uh. escribe su famoso libro El fin de la historia y dice, bueno, se cayó el muro, se colapsó el socialismo, el mundo a partir de ahora va a ser unipolar y muy aburrido. Bueno, ¿se equivocó? Si hay algo que en estos 30 años no, no, no, no le ha pasado al mundo es que ha dormido una siesta. Mm. Ha habido cambios, avances, retrocesos, modificaciones, crueldades, genocidios, pandemias, crisis económicas, reconfiguraciones este políticas. Es decir, la historia no termina nunca. Y la experiencia de la viabilidad de la transformación que significó esa generación de hombres y mujeres, que hace más de un siglo en una lejana Rusia intentaron cambiar el mundo más allá del resultado final lo que nos marca, lo que nos deja como enseñanza es que luchar por cambiar el mundo vale la pena y que cambiarlo no solo es posible sino que es necesario. Cambiarlo es tan necesario como esta historia que es este, necesaria. Eh, recuerdo sobre todo este periodo que me está contando eh, mi viejo un día me enseña me dice, mira, por suerte el ser humano no es matemática. Me dice, todo el mundo esperaba que en aquella época la revolución probablemente tendría que haberse dado en Alemania por el nivel de conciencia que tenían los obreros y porque los obreros y el campesinado ruso era analfabeto eh, y nadie ni siquiera pensaba en ellos. Pero por suerte la humanidad es así. Por suerte tiene eso, que de repente es decir, nadie puede decir, acaba a pasar esto, o como bien dijo él, nadie tiene eh, una, una vida mala, así que ya esté pronosticada, de la cual no se pueda mover. Inclusive, estas, estas cosas que algún papa dijo que el comunismo o el marxismo tenían semillas de verdad, también todos sabemos que también tenían semillas este, erradas o erróneas, que le hicieron fracasar. Se ve que los chinos le encontraron la vuelta, ¿no? Hasta ahora está en eso. Le encontraron la, le encontraron la vuelta. Gente, eh, la semana que viene nos vemos de vuelta con la gran alegría de estar con, con Pablo Ambrosetti, profesor de historia. Para nosotros es un lujo. No, Pablo, despedite acá. Bueno, tu gente que te mira. Como siempre, un honor este, a incentivar la curiosidad y bueno y nos veremos la semana que viene con nuevos así perlitas de la historia. Hasta luego.